Bien, vamos a, ahora a proceder a confeccionar una pregunta eh, dentro de la categoría que hemos creado, el cuestionario 1. Para ello vamos a la administración, eh, al banco de preguntas, clicamos aquí en la flechita, aparece preguntas, clicamos y vamos a seleccionar la categoría donde queremos crearla creamos una nueva pregunta de respuesta corta. Le damos a Siguiente. Cuestionario, nombre de la pregunta, pues puede ser Eurobasket 2015 y ¿Cuál fue la selección nacional que ganó el Eurobásquet de 2015? Bien, podemos poner otra alimentación general, un país del sur de Europa, y la respuesta correcta sería España, y por tanto es el 100%. Podríamos poner también respuesta 2 y respuesta 3, pero en este caso no haría falta. Así que podemos poner que múltiples intentos se penalice por cada intento incorrecto. Y en ese caso, bueno, pues uh, podríamos elegir cuánta penalización queremos poner. Vamos a ser un poquito generosos y pondremos en este caso el 25%. Guardamos los cambios. Y ya tenemos la pregunta. ¿Cuál fue la selección nacional que ganó el Eurobasket de 2015? Si queremos visualizarla o si queremos cambiarla, aquí tenemos las opciones. Si queremos borrarla, esta sería la opción cor correcta.